Quiero echar la hueva, pero no, no puedo. tener circunstancias de que el uh, huracán se tuvieron que, se tuvieron que cancelar varios este, eventos, varios partidos y el día está para echar mucha mucha hueva para ver películas para dormir pero podemos hacer una excepción mantenernos perezosos porque no hacer un poco de ejercicio? de ejercicio y tratar de hacer varias actividades diferentes para bien huevón como primera cosa que haremos en este día Es hacer un poco de calentamiento Bueno amigos terminamos de jugar y Ya no hice los, los ejercicios porque no vamos a nada. La, las carreras, bueno, nos cambiaron el horario del partido Bueno de, de la reta porque según iba a ser las 5 ya para las 2 Bueno ya estamos aquí y seguimos con el día Y con ustedes no, no, no. <risa> Y con ustedes el próximo bikino <risa> una en el día la otra en la Bueno amigos, es este, el final de este video, el final de, el final de este fin de semana. Después de, después de la lluvia que se vino el sábado de la mañana del huracán, este, nada más fue de luego las 12 de la mañana hasta las... 11 de la mañana o 12 y ya después de ahí se calmó y yo ya no pude hacer ejercicio porque me, me lastimaba esta parte de acá toda esta línea y, y no, me, no me quise arriesgar porque me quise que quise un juego en la rita que hicimos pero al fin y al cabo todo bien todo perfecto y espero que les haya gustado este like en, este, este video espero que les haya gustado. Y ahora, ahora vamos a, a poner una meta. Vamos a poner una meta. Pero esa meta tiene un cierto significado: de que uh, si, lleg si llegamos a. Uh, 50 like cuenta likes, y que somos 219 suscriptores. Si llega a esa cantidad, no lo sé. Para ustedes que digan, comenten en los comentarios qué broma o qué retos quieren para el siguiente video para que nos muestren Y puedan disfrutar. Entonces, este, pues suscríbanse, activen la campanita ahí.